Sé que un día yo voy a llegar Que papá Dios no se me va a doblar Voy por mi sueño y lo lograré Y pase lo que pase y yo no creo en nadie. en nadie Yo solo cuento conmigo, conmigo. Solamente creo en Dios Tengo un par de pana, Pero que no es lo mismo Y yo no creo en nadie Cuento conmigo Solamente creo en Dios Tengo par de pana pero que no es lo mismo oh, oh, oh, Y perdóname si no confío No somos pana porque te me río Sé cuáles son los puros y cuáles son de lo mío. Eso que estoy bien conmigo cuando yo estuve abatido. Eso que me di en su apoyo cuando aún no había sonido Fueron muchas las veces que yo caí me levanté Soy un guerrero Corazón y aquí estoy de pie Yo hay gente que me odian, que me tienen mala fe Muchos que me tienen tema y en verdad no sé por qué Pero yo no le paro, yo sé que voy a llegar Y pase lo que pase yo no le voy a bajar Ellos hay gente que me odia mucho, quieren verme mal Pero que se lo lleve el diablo, el coño es un maldito Y maldita. yo no creo en nadie. en nadie Yo solo cuento conmigo, conmigo. Solamente creo en Dios Tengo un par de pana, pero que no lo mismo Y yo no creo en nadie Solo cuento conmigo, conmigo Solamente creo en Dios Tengo un par de pana, pero que no es lo mismo Y oye soy un infeliz porque no tengo dinero Pero voy a salir adelante porque yo soy un guerrero Mucha gente no confiaron, no creen en mi talento Hoy en día estamos aquí demostrando que yo puedo Yo he pasado mucho trabajo, tu nena yo no le paro En la vida nada es fácil, todo hay que salir a josearlo Los primeros que se viran son la gente de tu barrio y Muchos se llenan de odio cuando te ven progresando, man. Sé que un día yo voy a llegar. Que papá Dios no se me va a doblar. Voy por mi sueño y lo lograré. Y pase lo que pase, y yo no bajaré? creo en nadie. nadie. Yo solo cuento conmigo. conmigo. Solamente creo en Dios. Tengo par de pana, pero que no es lo mismo. Y yo no creo en nadie. nadie. Yo solo cuento conmigo. conmigo. Creo en Dios, tengo par de pana, pero que no es lo mismo hoy el de los delincuentes ah, Yo soy el novato, Maracas produciendo El productor de los delincuentes el y es el, el menor, el chopolo, guayabo dulce entero Que lo que la fiera, sabana grande de Boyano Bulto, Mi gente de Yamasa, me lo el que sabe de los videos